Dale. Sí, próxima presidencia. Bueno, porque nosotros creemos que hay que tomar lo bueno y hay que corregir errores, porque frente al otro candidato que quiere privatizar todo. Meta 5, actividad 8 y 9, dice quitar el subsidio al gas, quitar el subsidio a los combustibles. No podemos ser indiferentes con las necesidades sociales. Por eso hemos dicho, Lenin abriga la esperanza de tomar lo bueno. Y nosotros, la nueva generación política, estaremos radicalmente con el pueblo, con la gente. No con las privatizaciones, no con las élites financieras. Eso a la casa. Compañeros, el domingo gana a Lenin. Escúchame, hermano. Domingo gana a Lenin. Compañeros, Do, domingo gana contundente. Realmente, estamos disfana, hablando de la patria que quiere la gente el bienestar social o lo que quieren unos pocos, eso es que destilan odio con revanchismo. Eso la nueva generación y el pueblo no lo va a permitir. Escúchame, hermano, si hay una <risa>